Seguro que alguna vez un libro o un anuncio publicitario te han dado las respuestas a esas dudas que te has estado planteando. O no sé si les ha pasado que piensen en una persona y casualmente esa persona los llama. O que incluso han tenido encuentros inesperados con gente en el lugar menos pensado. De seguro todos hemos experimentado situaciones en que esas coincidencias parece que son arte de magia. Es como si existieran conexiones entre los sucesos y las personas a través de los invisibles que podemos vislumbrar solo algunas veces. Esto tiene una razón y es el psiquiatra suizo Carl Jung el que nos va a decir que esto no son casualidades. Todo es cuestión de sincronicidad. ¿Pero qué es la sincronicidad? La sincronicidad es uno de los aspectos más enigmáticos, misteriosos y a la vez asombrosos que podemos encontrar en nuestro universo. Antes de contarles cómo funciona y cómo podemos sacarle provecho para mejorar nuestras vidas, no olviden darle click en suscribirse y activar la campana de notificaciones para que sepan cuando subo un nuevo video. Ahora bien, ¿Qué es la sincronicidad? Para Carl Jung, es la ocurrencia entre dos o más eventos que suceden de forma simultánea y que no tienen una relación directa de causa efecto pero que están conectados por su significado. En palabras del psiquiatra, sería la sincronicidad es la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido, pero de manera a causa. Joe habla que la sincronicidad es esa conexión entre la mente y el universo que nos rodea. Básicamente, son esos sucesos que podemos interpretar como señales, o respuestas, mensajes o guía para la vida. Por ejemplo, es como cuando una persona está pensando en ese viejo amigo que no ve hace años y quiere saber de él y que usualmente le llega un mensaje o le llega una llamada de ese amigo en el que estaba pensando. De hecho, Jung basa su teoría que el prestar atención a estos eventos y estar atento a los mismos, encontrar ese sentido o significado es lo que podría ayudarnos a guiar nuestras vidas. Algo así como encontrar un propósito y un mayor sentido a lo que vivimos. Básicamente, la coincidencia proviene de una atracción no consciente que usualmente lo atribuiríamos a la suerte o a la casualidad. De hecho, la sincronicidad representa un cuestionamiento a esa creencia tradicional del espacio y el tiempo, ya que da lugar a que estas coincidencias se presenten en lugares diferente, pero de manera simultánea. En resumen, la secrecia es una experiencia en la que eventos aparentemente desconectados, están conectados por su significado. De hecho, estos eventos solemos atribuirnos a la casualidad, coincidencia, suerte, magia. Depende de que queremos creer. Pero bien, ¿cómo funciona? ¿Podemos influir en ella? La respuesta es que sí. O experiencia sincrónica suele venir a nuestras vidas cuando menos lo esperamos. Pero siempre llega en el momento exacto. Y la cosa es que cuando llega, suele cambiar el sentido de nuestra vida. Puesto que muchas veces lo vemos como una señal y como una guía para cambiar de camino. Pero para poder ver esto, tenemos que estar siempre receptivos y atentos al mundo que nos rodea, abriendo la posibilidad a la sincronicidad. De hecho, entre más atentos estemos al entorno que nos rodea, hay mayor probabilidad de que ocurra una experiencia sincrónica, o al menos que le prestemos atención. Y es que esto puede venir desde pequeñas cosas, canciones, conversaciones ajenas, la radio, incluso mensajes publicitarios. Solo tenemos que estar atentos. Tenemos que dejar que las cosas fluyan, no hay que presionar, no hay que insistir. Siempre hay que mantener una actitud receptiva, dejándonos llevar por nuestra intuición. Hay que estar receptivos, disponibles, abiertos a las posibilidades. De hecho, si sabemos escucharla, puede convertirse en una muy buena guía para nuestra vida. La sincronicidad se puede dividir en tres categorías. La primera categoría, pensamientos y elementos externos. Básicamente es cuando pensamos algo y sucede. Casi casi como cuando tenemos un recuerdo, un sentimiento, pensamos en alguna persona y se da algo relacionado con este pensamiento. Por ejemplo, Carl Joe, como en una consulta un paciente le estaba comentando acerca de una situación en la que un escarabajo dorado y toda la cuestión, casualmente este animal con las mismas características apareció en la ventana de la consulta, o el ejemplo tradicional de que pensamos en una persona y no la encontramos o nos llama. La segunda categoría es estado psíquico y percepción. Es cuando la conciencia se da en el estado psíquico de la persona. Por ejemplo, un pensamiento, un recuerdo o un sueño. Y este suceso sucede de una forma distante a la misma. Por ejemplo, cuando alguien sueña que algo está sucediendo en un lugar separado y que lo desconoce en el momento. Pero es algo que realmente acaba de pasar. Y la categoría número tres, pensamiento y suceso futuro. Creo que muchas veces hemos pensado, hemos creído que algo va a suceder, hemos soñado con que algo va a pasar y en el futuro sucede. Muchas veces creemos que es un déjà vu. Y para terminar, ¿cómo podemos aprovechar esta ley universal a nuestro favor Básicamente es lo que llevo diciendo también Hay que estar abiertos a la posibilidad Y receptivos a nuestro entorno Porque la sincronicidad puede pasar en cualquier momento En cualquier lugar Sobre todo cuando menos lo esperamos Y tiene el fin de cambiar nuestro pensamiento egocéntrico Quitarnos ese ego que tenemos Y pasarnos a un pensamiento un poco más integral Dejar de vernos a nosotros como el centro del universo Y empezar a ver el universo Y aquí les voy a dar unos tips para mejorar esa atención El primer tip básicamente es concentrarnos en nosotros mismos Empezar a darnos un tiempo a nosotros Mismo. después de ese ruido del mundo exterior de nuestros días llegar a casa y tener un momento de silencio un momento de paz en el que cerremos nuestros ojos y nos concentremos en nosotros escucharnos a nosotros escuchar nuestra cabeza escuchar nuestros pensamientos escuchar nuestro cuerpo segundo observar continuamente ponernos en una posición de observadores en el que estamos pendientes de todo hay que empezar de reaccionar a cada cosa que sucede y empezar a enfocar nuestra energía a episodios más constructivos que nos aporten algo a nuestra vida como tercer punto hay que dejar el control hay que soltar hay que vivir hay que dejar que las cosas pasen hay que dejar de querer controlar toda nuestra vida hay que aceptar lo que la vida nos presenta y preguntarnos por qué qué sentido tiene esto en qué nos va a aportar y qué nos va a ayudar y así empezar a cambiar el rumbo a nuestras vidas y finalmente voy a darles un bot y es entreguense a la pinten escriban hagan música bailen todo ese tipo de expresiones están muy relacionadas con la sincronicidad porque de ellas vamos a poder encontrar muchos mensajes a full. básicamente para entender esta idea es que nosotros tenemos el poder de influir en el universo que nos rodea siempre y cuando cuando nos enfoquemos en ello. Pero para poder aprovechar ese enfoque hay que estar pendientes, hay que estar abiertos y hay que estar receptivos. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dar like y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en una próxima ocasión.